Todos los animales del mundo hablan el mismo idioma. El, un, el único que no sabe hablar ese idioma es el ser humano. Por eso, el ser humano termina siendo víctima de animales salvajes. Hoy te vengo a mostrar cómo hablar con un animal. Por ejemplo, se te aparece un león, o un oso, o cualquier animal salvaje. Y desde ese animal hasta tu gato doméstico o tu perro, Hablan el mismo idioma. Por lo tanto, lo que yo te voy a enseñar ahora es para que puedas hablar con tus mascotas y con cualquier animal salvaje. Esto llega hasta los insectos, porque los insectos trabajan la comunicación de la misma manera. Por un lado es simbólico y por el otro lado es telepático. ¿okay? Vamos con lo primero. Se te aparece un león y lo primero que tienes que hacer es contacto visual. Una vez que haces contacto visual, inmediatamente que lo ves, le haces esto. Suavecito, ¿eh? Suavecito, ahí. Le haces eso y observas que el león te va a contestar. O el oso, o el animal que sea, te va a hacer... ¿viste? Entonces vos lo mirás de nuevo y le haces... Y le haces esto con la lengua. Esto significa... Soy de la manada. Y esto significa traigo comida. Entonces, ¿qué significa? Cuando vos le decís que traes comida, significa que vos ya no sos parte de su almuerzo. Entonces, haces contacto visual con el animal y le haces inmediatamente paz. Y el, el animal te va a responder paz. Y vos le vas a hacer traigo comidita. ¿Y sabes lo que te va a decir él? Te va a hacer lo mismo, te va a hacer no, yo traigo comidita. Eso significa que vos sos el jefe de la manada, pero él va a tratar de ser el jefe de la manada. Bueno, el tema es que entre ellos no se comen, entre amigos no se comen. Entonces, inmediatamente que haces contacto visual con cualquier animal, le haces así, el animal te va a contestar, o le volvés a hacer así, le decís con la mente, comidita, vos tenés que pensar la palabra comidita. Esta palabra se transforma y aparece en la mente del animal en su idioma. Pero va a entender que vos le estás hablando de comidita. Bueno, esto lo mismo lo podés hacer con un bebé, por ejemplo. Los bebés cuando nacen hablan este idioma. Mira a un bebé y hazle esto. Y el bebé te va a hacer... Y decirle... Y él te va a hacer como que comidita. Es el mismo idioma para todos, ¿vale? De esta manera vas a evitar, por un lado, que te coman. Y por el otro te vas a poder hacer amigo real de un animal, aunque sea salvaje. Nunca hay que tocarlos, entre ellos no se tocan, solo se hablan telepáticamente a través de él. ¿okay? O le querés decir hola, le hace el, la señal con los ojos, luego le decís que vas a traer comida y ya hice.